Okay. Es yo, yo en YouTube y hay que aguantar 50 anuncios de iraquí Pero es gratis. Eh, tienen <risa> anuncios, pero eh, tú puedes escuchar. No, tu no, con YouTube, ahí, <risa> Aguantando este anuncio. Señores, el busca sonido más grande que tienes el país. como, ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿eh? ¿cómo, ¿eh? ¿cómo? ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿eh? El busca sonido más grande. Tiene el país Crazy Design, un hombre que ha llegado a la altura hasta con, con su familia a buscar el sonido neto Realiza, neto no, ese, no, no, tipo no, no, ese tipo de ese tipo de venga ocho, ocho mil la gente de que ah que, oh, que llega los programas que le va a dar para que tú veas <risa> que coge el gancho neto, dile neto, coge el gancho ese tipo es, mire, como ah, siete pies, crees? un no animal no importa, ese, no importa. Importa. ese tipo una vez vino aquí a Telenor y la por la puerta ese tipo no no importa <risa> no. no importa y tiene que dar duro sí, porque mientras mientras yo te despierto <risa> Señores, Cressy Isáez realiza tiradera al Alfa ¿Ah? Llamada la gallina curuleca Ay, La no, no, no, no, no, gallina curuleca oye. Ha puesto un huevo pues yo no creo está, que sí, La es. canción es para el Alfa <ríe> o para la hija mía Así mismo que lo mire el Alfa No le responda <ríe> Alfa, por favor Ay, es Esa es la que yo le pongo a ver Escuchen, escuchen, por favor Retorno Ay, espérate, Leo, dale ahora Mi pregunta es: ¿la canción es para pa el alfa o para los niños? El no, artista humano, hace, oye, el artista que si sabe continúa con su conflicto con el también intérprete, mejor que él, que mucho, el alfa. Anoche, el artista publicó un video. Con su equipo que produce y el feo este como el otro. que Sequi, sale. Sequi Vicini. Y Sequi Vicini. ¿Pero qué, qué pasa con Sequi? Es, que es muy feo. Eh, ¿Cómo, eh? ¿Cómo que feo, Neto? No, no, no respeta a Sequi, no. Sequi es mío. No, es tú, tú el mundo es tú. ¿Y, ¿Y los feos no tienen derecho? Sequi es mío. ¿Y por qué tú denigras a una, que que una persona porque, porque sea feo? No, no, ¿Los gustos no, son no, relativos? Mira allá, Sequi. Sequi Vicini. Cuando ven a ver le gustan Me pregunta español. Sé que sigue buscando chisme con el alfa. Y supuestamente no habían hecho la paz. ¿Qué él hace en esa canción ahí o con, con Crazy ahí? Dios mío. Buscando más chisme con el alfa. Ahora, ¿tú sabes lo que tiene que hacer? Sabes por, ¿Sabes por qué le dice la gira? ¿Sabes por qué? Dije, porque pone huevo. <risa> porque el alfa pone huevo, según Crazy. Ay, Dios mío. Es que eso se ve tan feo como con una gente. Eso ve que nos tiran a nosotros ahora mismo, mm. eso se ve como tan feo. Mm. ¿Por ¿Por ¿qué? No, no ¿por porque? porque nosotros estamos muy altos. El mismo el alfa. <risa> Lo mismito. Cresci eh, sabe tirarle al alfa y eh, la gente tira con nosotros. Normal. <ríe> es lo mismo, normal. Señores, eso es lo urbano. Consejo tuyo, consejo para Cresci, que, no, que es tuyo. Que pida disculpas al país. ¿Cómo, pide? ¿Cómo al país? Al país tiene ¿Y que por qué? Atención, Cachicha. <ríe> no, es atención ¿Aquí telenor. Cachicha no está? A, a, a, atención, atención, Telenor. Atención, Telenor, disculpa. Los muchachos con... de la página, Marco. Los muchachos de la página, Marco, atención. No, es que... no me estoy acostumbrando, eh. Eh, que a Isai, le, le pide le pida perdón a las seis de la tarde en el país ¿y cómo el qué? país? ¿por, ¿Por el, ¿por el por país? Qué? y no por al alfa es, por esa canción Dios por el, mío por el, el alfa está ¿para a ti qué es la canción? ¿A ese mamito está ¿Eso bueno ese sí un huevo de dinosaurio <risa> grande sí, ve. <risa> ¿qué usted opina Renier? un hombre conocedor de lo urbano <risa> <risa> <risa> yo lo escucho. general, Usted tiene que Usted tiene que abrirse más al mundo urbano. A atacarse. ¿Sabes por qué? usted no puede estar ahí con el que Vicosí. Ya la gente me tiene que hacer José a los nuevos tiempos. Nash. Yo escucho música de esa. Por un colador, un colador. Evoluciona, evoluciona. cómo ve la Canción de crisis, ¿sabes? Eso que eso no. La sí, es el que dándole es al alfa. No, es que Tú yo, sabes lo que tiene que, que venir ahora. Tú sabes lo que tiene que venir una demanda de, de, de la canción de los niños <risa> de 400 millones para que nos haya nada que ah, hacer. Sí, pues, en la casa. Ah, sí, para tener policía una demanda. Tempo puso un pedacito de, de, de del sapo del sí. sapo, sapo, sapo y esa canción era de niños así somos, eh, eso es un tema muy delicado eso de claro. es de, un tema, de, un de, tema de. muy delicado ah, la porque la tienen derechos de 200 millones con los abogados Dos. va quedando como 90 qué me millones? gustó de eso ahora, que me acordé de mi sobrino que está en Santo Domingo eso la canción es la la sí. lo único que me hizo recordar y ya no porque dice, no sé si usted, un, eh, sí. es, es, ¿Usted es, ha visto si vamos a descargarla eh, para ponérselo a los niños en los vehículos usted ha dicho stand-up comedy sabe lo que es stand-up comedy eso es como. Oye, yo tengo dos pesos y medio de inglés. Estando es que usted viene Es comedia para. Tú tienes ya le toque ir comenzando a trabajar eso. Si en el barrio estamos haciendo eso, pero no sale mucho a flote porque los muchachos hay mal su lío Pero estamos metiendo Pero en estando comedy, esa canción que hizo Graciela San, de Carlos Sánchez, no sé si usted ha ido en YouTube. Dice Carlos Sánchez que él le tiene odio a la canción. Porque la hija de él lo pone en la mañana y dice que ustedes disfruten las canciones. Mientras usted esté soltero y no tenga hijos, disfruten. Que la gallina curuleca la va a escuchar usted el día entero. La única que la hija mía se la ha cogido con las canciones de Baby TV. Esa es lo que más a ella le gusta, esa banda. gracias. Ya, yo va a año y medio. es Remy, Remy va a hacer lo que hiciste. Remy es como que ya ya, ahora. El cantante de los niños, ¿cómo era? 2 eh, <risa> No porque la, era, éramos la va éramos sí, pero eh, de Cancimaní con la gallina curuleca. Ahora, ahora es Crazy design. Dios mío. No, no mira, por eso es que yo me quiero tirar como, como a urbano. Tú me tienes que ayudar, a él, ¿sí? Sí, Soy urbano. Sí, ya, soy un de No estando, que tú quieres ser? Estando. Todo, yo quiero hacer todo lo que me pegues y me pegué ahí, ahí me quedé hijo. <risa> Si pegó una canción, no cuenta conmigo. ¿Cómo que no? Que no le coge el celular. No le coge quién es. Decidle que vamos morita que estamos aquí en Villatapi, una tarima. Señores, no, estos muchachos en vez de hacer canciones como más. Vamos a ver los remis de las canciones que vienen de Crisis este año. La gallina turuleca es uno. viene De Shaq. No es Shaq. Otro remix. El pollito Pío. El pollito pío, el pollito pío. Puede así. ser el Remy. Ah, mira para los cumpleaños de los ricos puede ir. Esos niños cumplen tres y años y va a que si sabe este morenote cantando ahí en la goruleca Ay, mi padre. Sí, que pero la año, canción ya. no va a tener una coordinación Di, con los golpes Dice de doctor que tre... está. saludando aquí, dicen hola, ese es quince pero no nos dicen quién es, señores, pero digan cuando ustedes en WhatsApp, ese es quince Hola 15-20 Hola 15-20 Ay 15-20 15 0 Venga la, la, la Reinaldo para la 2. Señores, ya Señores <risa> Y David Está por aquí David Ya Está nítido ¿Cómo Bueno va pues si vamos la va la a una pausa Vamos a una pausa Y después que retenemos la pausa Venimos Si usted lo ve por ahí Por favor Dígale que estamos esperando La vaca Carlos. La Carlos cabeza y tiene la va, la, verdad, la, la, la, la,